Muy buenas tardes a todas, a todos y a todos. Agradecemos la asistencia y participación que han tenido en las sesiones del curso Proceso Constituyente en Chile, soberanía de los pueblos para la democracia y la justicia social, organizado por Edu Abierta y saberes docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Estamos felices de tenerlos. Eh, presentes en esta tercera sesión del ciclo de este curso y al que nos hemos sumado eh, tanto yo como Gonzalo Durán a participar en, este, en, en, en esta sesión sobre trabajo. Desde mi lugar eh, como Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Trabajo Social me siento muy honrada de poder participar y aportar en esta reflexión. Y al mismo tiempo quiero agradecer también a Gonzalo Durán, eh, en tanto economista e investigador con una larga trayectoria en los temas de trabajo, quien de, eh, está, digamos, en calidad de, de académico, pero también investigador desde la Universidad de Duisburg, es en Alemania. Muchas gracias, Gonzalo, por aceptar esta invitación para compartir una reflexión amplia acerca eh, de la propuesta de nueva constitución en lo que refiere al tema del trabajo. En, en esta sesión nosotros queremos abordar, estuvimos conversando con Gonzalo, cómo abordar esta sesión y la verdad que pensamos que lo, lo interesante eh, es identificar algunas diferencias eh, con la Constitución vigente y reflexionar sobre algunas de las implicancias que tienen los, los artículos de la propuesta constitucional del 2022 en términos de las implicancias para la clase trabajadora, obviamente lejos de un énfasis en lo jurídico, pues ni Gonzalo ni yo somos abogados. Entonces vamos a tratar eh, de, de dar cuenta de algunos trazos generales de los articulados y, sobre todo, eh, hacer el contrapunto con algunos datos que vienen a ser eh, una, una mirada de lo que eh, ha, ha venido transitando, a lo que ha venido ocurriendo en el ámbito del trabajo en China. Estamos convencidísimos que hoy más que nunca eh, necesitamos espacios como este curso para informarnos, para reflexionar, también, obviamente, para tomar posición, educarnos y educar a nuestro entorno. Entonces, para que claramente el 4 de septiembre se vote con la mayor cantidad de elementos y fundamentos respecto del futuro, el futuro en nuestro país. Entonces, es esta es una sesión de continuidad con las sesiones anteriores, por ello queremos recordar eh, algunas cuestiones que ya se trabajó en las sesiones anteriores. Eh, una primera cuestión que, que, que yo creo que es muy importante eh, relevar es que esta nueva propuesta de Constitución presenta lo que, lo que Claudio Nach hablaba de los principios ¿no? o mandatos generales que se irradian al resto de los apartados. Y entre estos apartados eh, se consagra el conjunto de los derechos fundamentales o el catálogo y las obligaciones generales eh, que tiene el Estado con estos derechos Respecto de los principios, la, si pudiéramos decir eh, en este contrapunto con la constitución vigente, vemos que en esta constitución vigente se consagra el Estado hiperpresidencialista y subsidiario, a diferencia de la propuesta constitucional del año 22, que consagra más bien un Estado eh, que profundiza la democracia basado... en en, un, en, en la defensa de los derechos humanos en un sentido amplio, no definiendo el estado de Chile como un estado subsidiario, o sea, perdón, como un estado, disculpen, es, <ríe> un estado solidario y social de derechos, es decir, que tiene un rol activo en la satisfacción de los derechos, pero que también se basa en una de las ideas que ya se trabajó en la sesión anterior, eh, muy, muy con, con, de hecho, Kemi lo puso al final de la, de la sesión nuevamente, con, con énfasis, la idea de igualdad sustantiva, pero también de reconocimiento de la plurinacionalidad paritario y con perspectiva de género y respeto a la naturaleza, que ya claramente las sesiones 1 y 2 fueron ahí una, una entrada importante a esas reflexiones. En término, si uno mira en términos generales, la, la actual propuesta eh, constitucional es una constitución en la que se reconocen y amplían derechos civiles, sociales y políticos. En, en, en, ese, en ese sentido, es una, es una constitución que se, se pone, eh, se actualiza ¿no? lo que ya muchas constituciones de las constituciones existentes en los distintos países tanto de nuestra américa como a nivel mundial ahora si nos adentramos en el catálogo de los derechos fundamentales los encontramos principalmente en el capítulo 2 ¿ah? es ahí donde se, se, se pone una batería un, un, un, se, se articulan eh, todos los derechos, entre el artículo 17 y el 126, es uno de los eh, capítulos más grandes, más robusto y por lo tanto los invito, las y les invito a leerlo en profundidad, porque es ahí también donde se ubica el trabajo. Ahora, eh, creo que es importante recordar lo importante de este capítulo 2 eh, del proyecto de la nueva constitución, porque se reconocen, Insisto con esta idea, el, los diversos derechos, y aquí quiero hacer un pequeño resumen a modo de, de ejemplo para que eh, eh, consideren eh, la relevancia de este capítulo. Ahora, de hecho, eso yo se los doy a leer a mis estudiantes porque es muy, muy eh, importante que al menos los trabajadores sociales y todos nosotros de la profesión de las ciencias sociales tengamos claridad de cuáles son los derechos que se están poniendo en este capítulo 2 y que nosotros deberíamos tenerlo como referencia para pensar, reflexionar, impulsar una, una reflexión crítica acerca de la actual eh, Constitución en contrapunto con la propuesta eh, de nueva Constitución. Ahora, se reconoce, por ejemplo, el derecho, los derechos de las personas naturales, de los pueblos y naciones indígenas y la naturaleza, Derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones familiares y ambientales que permitan el pleno y armonioso desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad de género para las mujeres, las niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como en lo privado. Es especialmente una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones. Consagra también los derechos a de las personas con discapacidad, eh, que implica el derecho al goce y el ejercicio a su capacidad jurídica, a la accesibilidad universal, a la inclusión social, a la inserción laboral, que es muy relevante, también a la participación política, económica, social y cultural. El Estado también hace, hace un, un reconocimiento a la neurodiversidad, a las personas con, de, con neurodiversidad y garantiza a ella su derecho a una vida autónoma, también se reconoce a las personas mayores, a los adultos mayores, el derecho a envejecer con dignidad, cuestión que no se había planteado. Si ustedes miran, todas estas cuestiones no habían sido planteadas jamás en una constitución como la que hoy día está vigente en nuestro país. También eh, el derecho a la accesibilidad para las personas mayores a un entorno físico, social, económico y cultural, y también digital, a la participación política de ellos también, se consagra el derecho a la educación, a la salud, que ustedes lo van a ver en próximas sesiones, al bienestar integral, a la seguridad social, eh, y por, por, por otro lado también, y muy importante esto respecto de cómo consolida luchas, eh, de largo tiempo, eh, por parte de los, del movimiento feminista, pero también de todos aquellos movimientos y las autoridades sociales que luchan por la ampliación de derechos. Por ejemplo, a decidir eh, de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la, reducción del, el, la, la reproducción, el placer y la anticoncepción, pero también el derecho a una muerte digna, ¿eh? entonces se mandata al Estado asegurar y fomentar este tipo de derechos, tanto así como el de la seguridad alimentaria el derecho humano al agua al acceso eh, a los cuidados pedales, el acceso al libro, al goce de la lectura a promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento y tanto más que eh, podamos ir pensando en nuestros centros en, en el ámbito de lo regional también, que, que creo que eso es muy, muy relevante. Entonces, en esta oportunidad, como les, les comentaba, nos vamos a centrar en el trabajo, que son algunos pocos cap, eh, artículos de ese capítulo. Pero <coughs> antes de introducirnos, eh, me, me parece que... Eh, es relevante considerar en qué sentido esta nueva propuesta de constitución atiende algunas de las tendencias y transformaciones que vienen ocurriendo en el mundo del trabajo en las últimas décadas, especialmente desde los años 70 para adelante, y de modo muy sintético, cómo esta constitución vendría a desafiar la cuestión del buen vivir, ya que es ese uno de los de los grandes conceptos que se ponen en esta nueva Constitución, y, y, y la idea acá es reflexionar cómo esa idea del buen vivir eh, dialoga con estas transformaciones del mundo del trabajo a escala global, a escala na, nacional y local, pero le pone también algunos límites a esas tendencias que eh, todos sabemos que tienen como centro la, valor, la valorización del valor y por lo tanto en el escenario de la sociedad capitalista, la cuestión de la explotación, las opresiones, es parte de la vida cotidiana, ¿no? un trazo central de, el modo, eh, de, de, del modo de las relaciones sociales capitalistas. entonces Hoy día, ¿qué tenemos como tendencias en curso, producto de la reestructuración productiva, eh, eh, en curso a escala global, nacional e internacional? Aquí el trabajo eh, se exhibe caracterizado, y aquí voy a ser muy, muy sintética, se exhibe caracterizado por la intensificación de los ritmos, eso lo vemos en la mayoría de los trabajos, hoy día están con una intensificación profunda, de los ritmos, pero no solamente los ritmos, los tiempos y los procesos, también se caracteriza por la flexibilización salarial, horaria, funcional, por la desterritorialización y la reterritorialización eh, del mundo productivo, es decir, por una metamorfosis de las nociones de tiempo y espacio, pero también se caracteriza por la erosión del trabajo estable, por la precarización estructural, en paralelo también el trabajador es calificado, por ejemplo, con, una de las, con algunos conceptos, van por, como trabajador polivalente, polifuncional, eh, trabajador tercerizado, subcontratado, flexibilizado, temporario, entonces existiría de algún modo lo que algunos autores... Eh, llaman una nueva polisemia del trabajo, un diseño del trabajo polifacético con una nueva morfología que va eh, de la reducción del operario industrial, en el caso de América Latina claramente, eh, con, con, con, con diferencia respecto de, esa, de ese operario industrial propio de los países centrales, a la ampliación de las nuevas modalidades de, de trabajo. Entonces existiría una heterogeneidad de los trabajadores tanto desde eh, de, de, de la reflexión de género, etnia, generaciones, eh, de calificación, de espacio y nacionalidad que tiene como contrapartida, claramente, y lo vemos todos los días en nuestro país, la homogeneidad de la condición precarizada de los distintos trabajos que se realizan. Entonces, teniendo en consideración este telón de fondo, al adentrarlo adentrarnos la propuesta de la nueva constitución eh, parece importante hacer una, eh, un, un, un contrapunto con lo que tenemos eh, como constitución vigente. Entonces, eh, Gonzalo, te, te pido si puedes eh, presentar la, la, el PPT. Bueno, eh, nosotros podemos decir eh, que en el, en el artículo, cuando uno mira ambas, ambas constituciones, nosotros estuvimos revisando la constitución vigente y, e identificamos que en el artículo 19, el inciso 16, aparece de algún modo puesto la, la, la cuestión del derecho al trabajo, ¿no? Y, eh, sí, pero no como derecho al trabajo, y eso es una de las grandes conquistas, eh, desde nuestra perspectiva, eh, en, en la nueva Constitución, en la propuesta constitucional vigente, es decir, donde se pone eh, como primer inciso del artículo 46 que toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre elección. A diferencia de la Constitución vigente, donde más bien en el inciso 16 se pone a la persona que tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo, pero no está puesto ahí el centro del derecho al trabajo para toda persona, cualquier ciudadano en nuestro país. Entonces, ahí hay una diferencia enorme que marca también lo que el artículo 46 va a venir a, a, a, a, a poner dentro de la discusión sobre el trabajo. Aquí la cuestión del trabajo decente va a ser uno de los sellos que van a caracterizar la propuesta de la nueva constitución. Para la constitución vigente no existe ninguna delimitación del trabajo, es decir, se, eh, solo se, eh, en definitiva, cualquier trabajo podría eh, ser aceptado. Dice acá el inciso 16: ninguna clase de trabajo puede ser prohibida. A diferencia del artículo 46, donde dice, el Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Todos sabemos que hay una larga discusión acerca de lo que es el trabajo decente. Y creo que uno de los eh, aportes eh, que se hizo en la discusión, en, en, en este proceso, digamos, democrático, de ir construyendo el articulado, eh, se definió... El, el trabajo decente ¿no? ¿Cuáles son esas características Que tendría este trabajo decente? Y aquí lo menciona muy bien El derecho a condiciones laborales Equitativas, a la salud A la seguridad en el trabajo Al descanso, al disfrute Del tiempo libre, a la desconexión Digital, cuestión que hoy día es muy central A propósito, después de la pandemia Como consecuencia de la pandemia Donde pareciera que eh, Todo se digitalizó Y además los horarios eh, pasaron a ser indiferenciados en términos de la vida personal, privada y el mundo laboral, ¿no? y tu desempeño en el mundo del trabajo. Entonces, la cuestión de la desconexión digital, pero también el pleno respeto a los derechos fundamentales en el contexto del trabajo. Creo que, en ese sentido, el primer inciso marca muy bien un campo que va a delimitar cómo se va a entender el trabajo decente y su protección. Pero el inciso 2 aporta un elemento más que tiene que ver con la remuneración, ¿no? Y la remuneración, el derecho a la remuneración, y aquí se define el equitativa, justa y suficiente, ¿no? Que asegure el sustento y eh, el de las familias también. Esta cuestión, tal vez para algunos abogados, eh, puede ser algo que no, que no eh, eh, ayude a presionar, por ejemplo a la subida de los salarios. Pero en, en conversando con Gonzalo veíamos que tal vez eso no está del todo cerrado, que puede ser una posibilidad de que más adelante, sobre todo con la propia presión de la organización de la clase trabajadora, de las y les trabajadores, se pueda eh, poner en el centro la cuestión de qué es, qué sería esto, eh, el salario suficiente que permita asegurar el sustento de las familias. Claramente el salario mínimo hoy día eso no lo permite, y por lo tanto uno podría pensar que este, este inciso podría abrir posibilidades para pensar en una lucha de eh, mejora en los salarios, al menos el salario mínimo. ¿no? La cuestión del de sustento, ¿qué permite? ¿Cuánto es lo que se necesita para sustentar al trabajador, trabajadora y a su familia. Entonces, solo para recordar, ¿no? acá yo lo puse en rojo, eh, que el ingreso medio en prejuicio de las mujeres en el 2019 fue el, el 28,1%, y por lo tanto se, será necesario que la ley establezca algunos instrumentos para hacer efectivo el derecho al, eh, al salario que permita la reproducción de la vida cotidiana de la y el trabajador, especialmente de las trabajadoras y su familia. Por otro lado, el inciso 3, eh, la cuestión de la, eh, de la prohibición de la discriminación laboral, el despido arbitrario, son parte de las legislaciones que están en, todo, en, en general en todas las, las constituciones, por lo tanto, esto se pone al día, esta, este, este articulado pone al día en esta nueva constitución cuestiones que ya están sancionadas y aceptadas en la mayoría de los países eh, de nuestra región. El inciso 4, eh, yo creo que es, es muy interesante porque pone al Estado eh, garante, o al menos también responsable, de generar políticas públicas ¿ah? eh, que permitan conciliar la vida laboral, familiar, comunitaria y el trabajo de cuidado. Creo que esto... También eh, es, un, es una señal de que el Estado, a diferencia del Estado que se promueve con la actual Constitución, es un Estado que tiene que garantizar, es un Estado que eh, tiene mayor responsabilidad. Y por ejemplo, la cuestión de los cuidados, que nosotros lo vamos a ver al final de la sesión de hoy. Pero la cuestión de las políticas públicas y el Estado bueno, responsable de eso, es un sello que es relevante en, esta, en este articulado. Eh, por otro lado, el Estado eh, que garantice los derechos reproductivos de las personas eh, trabajadoras también pone al día cuestiones de las luchas que se han venido impulsando desde hace tiempo. Quiero detenerme un, un segundito en, en, en el inciso 6 porque poner acá el ámbito rural y agrícola, la, ponerlo con especial énfasis, en el sentido de que el Estado debe garantizar las condiciones justas y dignas del trabajo de temporada, también eh, me parece que es parte de las conquistas de las organizaciones de campesinas y en campesinos que generalmente en los trabajos de, de temporada se ven, eh, eh, eh, se ven sus derechos laborales, pero sobre todo los muchos de los derechos humanos violado a propósito de las condiciones de laborales en las que, en las que se desenvuelven. Entonces, poner acá que eh, poner relevancia y visibilidad al ámbito rural y agrícola creo que es parte también de la conquista. Y por otro lado, el artículo, el inciso 7, eh, creo que aporta en, en poner, no solo que la, el trabajo, visibilizar el trabajo como con su función social, es decir, que aporta a la sociedad en su conjunto, a la reproducción de la sociedad, es también la idea de crear un órgano, o al menos tener un órgano autónomo, puede crearse, no, no es muy claro si se va a crear un nuevo órgano, o a los órganos que hoy día existen, se les va a dar nuevas competencias y se les va a robustecer para poder efectivamente fiscalizar y asegurar la protección eficaz eh, de los derechos. Eh, sabemos que hoy día lo que existe no da, no da cuenta, está sobrepasado, y tampoco uno podría decir que es un órgano autónomo. ¿eh? Entonces, esta cuestión de la idea de la autonomía es relevante y nos hace pensar que será posible en el mediano plazo contar con una institucionalidad que pueda darle fuerza a la fiscalización y asegurar finalmente los derechos y la eh, protección eficaz de los y las condiciones laborales de los y las trabajadoras y las, obviamente, las organizaciones sindicales que la propia clase se, se dé. Por último, el inciso 8 es para nosotros muy, muy relevante porque se prohíbe la forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, humillante y denigrante. Eso lo, lo conversamos con Gonzalo, creemos que es un piso mínimo, que claramente esta constitución eh, se distancia a años luz de la constitución política vigente, y que eh, se pone al día, insisto con esta idea, se pone al día de muchas de, de las constituciones que hoy día ya existen. Si uno mira la constitución de Bolivia, la constitución de Ecuador, eh, claramente la cuestión de la precarización se pone ahí también, como un, un elemento mínimo, el que no se debe eh, permitir en la sociedad. Así que eh, yo diría que por ahí eh, son los elementos que caracterizan este primer articulado, y me gustaría darte la palabra, Gonzalo, para que, para que también podamos ir avanzando en, en darle carne y, y cuerpo a, a, esta, a estas apuestas de la nueva constitución. Bueno, muchas gracias eh, Paula. Eh, este, este artículo que estamos analizando, el artículo 46, hemos visto que eh, es el artículo del trabajo decente, podríamos eh, resumirlo. Y, y tal como decía Paula, es importante eh, enfatizar el, este hecho de que se mencionan Cuestiones que en el pasado, en los 80, incluso en eh, eh, la primera parte de los 90, eh, no estaban en el debate chileno ni tampoco en el debate mundial. Pensemos que eh, el concepto de trabajo decente, es un concepto que lo desarrolla la Organización Internacional del Trabajo, lo hace a fines de la década del 90, lo conceptualiza ya en los 2000, eh, y por lo tanto es algo que eh, hoy en día ya se encuentra bastante eh, in, in, introducido ¿no es cierto? En, en, en el debate, eh, un concepto que, que se entiende de manera directa ¿no es cierto? por el apelativo de trabajo decente. Y lo mismo pasa con el inciso 8, cuando hablamos de la precarización laboral, es un debate que está cada vez tomando más fuerza eh, en el mundo, en relación a, la, a, a, a lo que son las distintas formas de precariedades eh, eh, en el mundo del trabajo. Entonces nosotros hemos decidido que en, en lo que viene en la presentación vamos a, a presentar algunos datos del caso chileno para que podamos estilizar eh, qué es lo que sucede eh, hoy en día y en relación con lo que plantea la propuesta de la Constitución. Para comenzar vamos a ver cómo se compone el mundo del trabajo. Eh, aquí tenemos un, una visión de lo que es la categoría ocupacional de los trabajadores eh, y trabajadoras. Podemos ver cómo ha ido evolucionando en los últimos prácticamente 12 años. Eh, vemos, por ejemplo, que de, del 100% de, de las personas que trabajan en, en nuestro país, eh, la mayor, el mayor porcentaje, casi un 60%, son personas que lo hacen de manera asalariada ¿Qué quiere decir esto? Que reciben órdenes, eh, en general ellos cumplen horarios, eh, son personas que todos los meses reciben un, un salario, de ahí su nombre, asalariados. Eh, y eso en el sector privado, 60% lo hacen en el sector privado, también tenemos un porcentaje cercano al, al 12, 12,6%, que son asalariados, pero del sector público, ¿cierto? Los, los funcionarios y funcionarias públicas eh, y también eh, otras otra, eh, personas que también el sector municipal y eh, el área social que también se incluye ahí. Eh, un porcentaje importante son trabajadoras y trabajadores por cuenta propia. Eh, Básicamente aquí nos podemos referir a trabajo, eh, por ejemplo, el trabajo informal, los vendedoras y vendedores ambulantes, pero también personas profesionales que ejercen ahí su trabajo libre, eh, pero si vemos la composición en general son, son personas de baja calificación, que trabajan pocas horas y que básicamente lo hacen para subsistir. Pensemos que esto durante el periodo de pandemia eh, también ahí se puede ver cómo como ha ido eh, desde el 2020 ha ido, ha ido subiendo. Eh, y finalmente podemos ver otras categorías como el servicio doméstico, el servicio doméstico que representa casi un 3% de los trabajadores y trabajadoras, eh, y casi el 95% del servicio doméstico son, son mujeres. Eh, entonces aquí podemos ver una, ima una imagen general de cómo eh, se estructura el mundo del trabajo. Esto como para, para comenzar a hablar. Eh, uno de los rasgos característicos, tal como lo, como lo mencionaba Paula, tiene que ver con la inestabilidad. En Chile los trabajos son altamente inestables. Eh, podríamos ver que esto es como una condición de empleos de cristal, como algunos ha, han mencionado. Chile, eh, casi el 30% de eh, las personas que están con contratos de trabajo, eh, pensemos las personas en el, en el sector de los asalariados, como mencionábamos, que era la principal eh, fracción de la fuerza de trabajo en Chile, casi el 30% tienen contratos de trabajo definidos, eh, que muchas veces eh, no se los renuevan, ¿no es cierto? Y eso significa eh, que no pueden proyectar, no pueden proyectar su vida eh, y hay una intermitencia en el flujo de ingresos todos los meses. Y eso es una condición de precariedad, entonces esto apela directamente eh, a nuestro modo de ver al inciso 8 de la, de la, del artículo 46 de la propuesta, cuando dicen se prohibirá toda forma eh, de precarización laboral. Tenemos que eh, eh, el trabajo temporal, en, en la discusión mundial, el trabajo temporal es considerado una forma de precarización. Eh, por otro lado, cuando vemos lo que sucede con el mundo del trabajo indefinido, Vemos que aquí puede ser cercano al 70, en este caso, para ser más preciso, 73,4 a nivel nacional. Eh, estamos hablando de que son empleos que en el papel dicen ser indefinidos, pero producto de una serie de condiciones que eh, caracterizan el mundo del trabajo en Chile, hacen que en realidad esa garantía del trabajo eh, de toda la vida, de un trabajo de tiempo indeterminado, en realidad... Eh, es, se queda solo en el papel ¿por qué decimos esto? porque cuando analizamos los datos de la base del seguro Cesantía, que es un registro que lleva toda la información respecto a los contratos de trabajo y por lo tanto uno puede verificar la duración precisa de qué es lo que pasa con los contratos de trabajo indefinido, nos damos cuenta que casi la mitad el 50% de los contratos indefinidos en Chile su duración efectiva es menor a 15 meses. O sea, estamos hablando de que esa, esa, esa garantía en realidad no existe. ¿Y por qué es menor a, a, a 15 meses? Bueno, porque tenemos por una parte que los, tra la, los empleadores tienen una amplia flexibilidad para despedir en Chile. Eh, por otro lado, los tra las trabajadoras y trabajadores, eh, a través de sus organizaciones sindicales, eh, están... Eh, eh, atados no es cierto, por la legislación vigente y no tienen el poder para contrarrestar eh, esta fuerza de, de los empresarios. Eh, y por lo tanto, ahí tenemos un, un déficit y un desafío que se plantea para esta nueva Constitución que tiene que ver con esta forma de precariedad, la inestabilidad laboral. Lo segundo que queríamos eh, referirnos es a esta realidad que cada vez eh, se siente más, eh, de que uno tiene que trabajar hasta la muerte. Eh, no es cierto, esto es la crisis del sistema de pensiones en Chile y, y lo que muestra el gráfico es cómo eh, el porcentaje de personas que siguen trabajando una vez haber, habiendo logrado la edad eh, de jubilación o sea, la edad del júbilo, es, supuestamente esta felicidad por llegar a esa edad y poder retirarse eh, y digamos esto no, no tiene que ver con que la gente... Eh, necesariamente quiera seguir trabajando para sentirse útil para la sociedad, sino que son condiciones materiales, ¿no es cierto? Las pensiones no permiten eh, seguir eh, eh, sin, sin trabajo y por lo tanto están obligados a mantenerse eh, activamente. En el 2011 prácticamente un 23% de las personas que pudiendo haberse retirado porque llegaron a la jubilación, eh, ellos seguían trabajando y miren cómo sube hasta el 2019, que llega casi a un 28%. Luego esto eh, cae producto de la pandemia, donde hay un retroceso en la fuerza de trabajo, que es por condiciones que todos sabemos, pero luego empieza a subir nuevamente. Y hoy en día, cuando revisamos las la estadísticas eh, de los últimos 12 meses, podemos ver que nuevamente hay una tendencia hacia el alza, rápidamente en el caso de los hombres, por ejemplo, un... Casi 28% ya subimos al 30%, en el caso de las mujeres de un 15 a un 18%. Son personas que, reitero, habiendo cumplido la edad de jubilación, tienen que seguir eh, trabajando. Y eso también, eh, a nuestro modo de ver, no es cierto es una forma de precariedad eh, laboral, una precarización de la vida. La otra dimensión que es muy conocida es lo de los eh, sueldos, los bajos sueldos que hoy en día eh, se pagan en Chile. Esta es información muy fresca. Acaba de salir publicada la encuesta suplementaria de ingresos del Instituto Nacional de Estadística el jueves de la semana pasada y se nos informa que prácticamente el 50% de las y los trabajadores recibieron ingresos mensuales menores a 460 mil pesos. 460 mil pesos, el 50% está ahí menos, ¿no es cierto?, de mil pesos, lo cual evidentemente a, a, en un Chile como, como el de hoy, el 2022, con, lo, con los niveles de, de precio, la alta inflación eh, y sobre todo, como lo, lo, lo explicábamos antes, como ya se sabe, con los derechos sociales altamente privatizados y mercantilizados, donde no existe esto que se ha llamado el salario social, que existe en otros países que, finalmente la educación es, es, es pública, gratuita, de calidad, o tenemos sistema de cuidado, o hay sistema de, de salud universal, aquí no, con ese salario eh, las familias tienen que resistir el pago de estos derechos sociales, eh, y obviamente eh, tienen que pagar arriendo, tienen que, todos los bienes eh, que se necesitan, ¿no es cierto?, para sobrevivir, y que no, no alcanza, entonces esto conduce eh, la consecuencia de esto son los altos niveles de endeudamiento que existen hoy en día en Chile, prácticamente más de 11 millones de personas endeudadas, que es superior al número de trabajadoras y trabajadores, ¿no es cierto? El número de endeudados en Chile es mayor al número de personas que trabajan, eso también es una realidad y el número de morosos sobre los 4 millones de personas, personas que no pueden pagar las deudas. Eh, es una realidad. Cuando vemos la diferencia entre hombres y mujeres también eh, podemos percibir que hay una brecha. El 50% eh, de las mujeres, de acuerdo a la última encuesta suplementaria de ingresos, percibe ingresos menores a 406 mil pesos. Eh, mientras que eh, en el caso de los hombres aquí vemos un, un, un, la tabla con la diferencia. Hoy en día la, tenemos la, la brecha entre los hombres y mujeres que también está sobre el 20% eh, eh, se puede observar. Entonces, la propuesta de la Constitución, ¿no es cierto?, en el artículo 46 del trabajo decente, hace esta, esta alusión, a que se asegura el sustento de las familias con una remuneración suficiente, ahí ya lo mencionó a Paula, es una, una alusión directa al salario mínimo, eh, y, y cuáles son los criterios de suficiencia que deberíamos estar hablando hoy en día para establecer el salario mínimo. Hoy en día, el mismo, el mismo gobierno ha publicado que la línea de la pobreza para un hogar de cuatro personas es de 530 mil pesos. Y el salario es de 380 mil pesos, salario mínimo hoy en día eh, en Chile. Que hay que considerar que el salario mínimo es un salario mínimo bruto, que eso hay que descontarle, ¿no es cierto?, eh, las imposiciones y por lo tanto estaríamos hablando de que para el bolsillo. Eh, salario mínimo hoy en día es más bien cercano a los 300 mil pesos eso es el salario mínimo que queda la plata en el bolsillo eh, entonces ahí hay una brecha importante que eh, al menos en la propuesta de la constitución hay una redacción donde se hace explícito esta situación de que eh, la suficiencia del, de, de las remuneraciones y eh, eh, también está eh, el punto de de hecho a igual remuneración por trabajo igual valor, eso es una consideración de género, pero también una consideración que apunta a los regímenes de contratación. Por ejemplo, trabajadoras y trabajadores contratados directamente por la empresa versus aquellos que están eh, contratados por un externo, una empresa tercera. Eh, sabemos la subcontratación, o las empresas de servicios transitorios. Entonces, también aquí hay, hay un guiño, ¿no es cierto?, al mundo del trabajo subcontratado y cómo eh, eh, nos encargamos de esa situación. Es muy importante que, que entendamos de que el desarrollo capitalista que ha seguido Chile durante los últimos 30 años, eh, es un desarrollo de acumulación de ingresos, eh, de aumentos en las brechas de desigualdad. Eh, aquí vemos cómo ha ido evolucionando la productividad del trabajo, medida como el PIB por hora trabajada, en la línea gruesa que podemos observar, cómo ha ido creciendo la productividad del trabajo, la productividad media, eh, y cómo ha ido evolucionando los salarios reales. Eh, los salarios reales durante los 90 estuvieron más o menos en línea con los aumentos en productividad, pero luego se estancaron durante los 2000 y luego volvieron a subir. La consecuencia de esto fue que se genera una brecha, entre los crecimientos en la productividad y los crecimientos en los salarios. Brecha que, para decirlo en términos muy simples, significa que eh, es dinero, es un excedente productivo no remunerado, pero en términos simples esto quiere decir que es dinero que debió haber ido al bolsillo de las trabajadoras, de los trabajadores, pero que terminó en el bolsillo de los empresarios. Eh, y por lo tanto aquí vemos una fuente... Un, una, una fuente directa de eh, extracción de valor eh, y cómo esto eh, se relaciona con la desigualdad de ingreso. Cuando hablamos de desigualdad de ingresos no se puede obviar este rasgo que es estructural al modelo chileno. Aquí te mostramos otro, otra mirada sobre lo mismo, un poco lo que mencionaba Paula, eh, en el régimen de acumulación capitalista sabemos que existe explotación por parte de una clase que tienen los medios de producción hacia otra clase que solo puede vender la fuerza de trabajo, la clase trabajadora. Eh, y en esta investigación lo que nosotros hemos mostrado es que eh, de ocho horas de trabajo, de una jornada de ocho horas de trabajo, eh, el empresario paga solamente tres horas. A, como salarios y el resto, las otras cinco horas, eh, se las queda a él como, como extracción, ¿no es cierto?, de este valor. Es trabajo gratis porque no lo paga, y por lo tanto, eso también es una forma de, de ver la explotación hoy en día en Chile. Eso lo podemos ver en el gráfico que está aquí a la derecha. El otro es un poco más técnico, pero este es lo que importa. Eh, y vemos también cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, desde el 98 hacia el 2018, esa extracción. De, de, de plusvalor ha ido subiendo esto quiere decir que la tasa de explotación en Chile ha ido incrementándose lo cual también eh, eh, desafía ¿no es cierto? este discurso que nos dice que la desigualdad ha ido bajando durante los últimos años si uno mira cuánto se ha apropiado el, el capital versus cuánto ha recibido el trabajo eh, más bien lo que uno observa es un aumento en la tasa de explotación por lo tanto eso también eh, vamos a tenerlo en consideración la consecuencia directa de bajo salario, de precarización laboral, eh, la podemos ver incluso en las cifras de pobreza. Hoy en día, con pandemia incluida, la pobreza oficial eh, llegó solo al 10,8%. Digo solo porque en otros países eh, la pobreza, por ejemplo en Argentina, sobre el 40% eh, y en otros países de la región también aumentó mucho. Entonces esto también nos debería llevar a preguntarnos cómo es posible que en un país que tiene salarios tan bajos eh, eh, tengamos una cifra de pobreza que también sea baja lo lógico sería que si los salarios son bajos la pobreza debiera ser alta bueno, eso se consigue a través de distintos mecanismos eh, básicamente podríamos hablar aquí de las transferencias ¿no es cierto? la política de transferencias de bonos que se les entrega a, a la familia y otras cosas quizás más técnicas que no viene al caso aquí eh, referirse lo que muestra esta lámina, y nos vamos a concentrar en los extremos, es qué es lo que pasaría en, una, eh, en un recálculo de la pobreza con las cifras oficiales si es que nosotros solamente consideramos como ingreso los ingresos del trabajo y las jubilaciones contributivas, es decir, nos acercamos a lo que podríamos denominar una pobreza de mercado, eh, que es la pregunta que yo hacía en un comienzo. ¿Qué pasa si los salarios son bajos? Bueno, eh, la respuesta está en la barra roja. El, eh, que nos dice que prácticamente el 40% de las personas en Chile eh, están en situación de pobreza si consideramos solamente los ingresos del trabajo y de las pensiones. Eso es un dato que podríamos decir es, es irrefutable porque es simplemente un ejercicio matemático que nosotros hemos hecho con los datos oficiales que entrega el mismo estado de Chile. Eh, y, y, y, y entonces lo que deberíamos preguntarnos es por qué esto no se pone a la luz pública, por qué no se debate más fuerte este punto de que finalmente los salarios no permiten a los y las trabajadoras salir de, eh, de, de una situación de pobreza, en una gran mayoría, en un 40% prácticamente. A nivel de, de, de género podemos ver el caso de los hombres, pasa un 10 a un 37 y en las mujeres de un 11 a un 42%. Entonces, eso es un retrato bastante fiel de lo que hoy en día sucede en el mundo del trabajo, los rasgos de inestabilidad, bajos salarios, alta desigualdad y elevada explotación, eh, eh, una elevada tasa de explotación capitalista. Con eso me quedo en ese punto, ahora eh, me gustaría a, a, a introducir el tema del artículo 47. El artículo 47 voy a proceder a leerlo, pero podríamos sintetizarlo como el artículo de la libertad sindical. Eh, la constitución actual eh, dice muy poco al respecto. Eh, primero pone muchas restricciones. La, la libertad sindical más bien entendía como algo restringido eh, en cuanto a la huelga, por ejemplo, en cuanto a la negociación colectiva, la negociación colectiva, la constitución actual, ¿no es cierto?, señala eh, de que eh, vamos a tener una negociación colectiva eh, donde el derecho va a ser a nivel de la empresa, a pesar de que hay algunas interpretaciones, pero eh, la huelga está muy restringida. Ese es el gran punto de la constitución actual. Eh, y lo que pro propone la nueva constitución, primero es que habilita el, esta libertad sindical en un sentido muy amplio, eh, en un sentido que también involucra al sector público. Hoy en día, el sector público en rigor no tiene derecho a huelga ni a negociación colectiva, a pesar de que lo hacen por la vía de los hechos, en, en rigor ellos no lo tienen. Y eso afecta hoy en día a toda la capa de, que podríamos decir, una, un, un área gris, ¿no es cierto?, que eh, aquí yo, trabajadoras, trabajadores que están como boleteando todo lo que es el servicio honorario, por ejemplo. Ahí tenemos un, un grupo de trabajadoras y trabajadores que hoy en día eh, están en una condición muy desmejorada. Por otro lado tenemos el área social del sector público, todas las corporaciones, eh, los municipios, las fundaciones que están aquí, son los, finalmente los que ejecutan las políticas sociales que establece el Estado y que ellos tampoco son parte en rigor del de Estatuto Administrativo, que es la otra ley que, que, que rige el sector público. Entonces, bueno, con esta constitución lo que se plantea es nivelar la cancha y dejar algo homogéneo, todas las trabajadoras, los trabajadores del sector público, sector privado, tienen derecho a la libertad sindical, entendida, ¿no es cierto?, como la sindicalización, negociación colectiva y huelga. Se establece también de que eh, ya no va a haber competencia parasindical, que hoy en día existe en el mundo privado, que si, eh, por ejemplo, hay un grupo de personas que quieren... Eh, elevar un, una negociación colectiva y pasar por el lado del sindicato sin respetar al sindicato, ellos lo pueden hacer sin problema esa es la, la libertad que se establece una extrema competencia entre trabajadores y trabajadoras al interior del, del, del, del, de los espacios productivos. Eso se restringe, lo, la sin, los sindicatos son los únicos que pueden presentar negociaciones colectivas. Que también lo pone al día eh, en, en la discusión internacional. En general, eso es lo que pasa a nivel mundial, que los sindicatos son los titulares de la negociación colectiva. Eh, muy importante el nivel eh, al cual los, la, la, las y los trabajadores pueden organizarse para establecer sus propias federaciones, sindicatos, nivel nacional, nivel regional, nivel supranacional, eh, sin intervención de, de tercero, sin que exista un Estado tampoco que eh, vaya a poner las reglas de, de cómo ellos tienen que eh, fijar sus estatutos, por ejemplo, que es algo que muy denunciado en, el, en el, los tiempos actuales. Eh, entonces, autonomía también se trata de rescatar en la propuesta. Eh, y llegamos aquí al, al, al punto 5, al punto que creo que el punto 5 y el punto 6 del artículo 47, tenemos que recordarlos muy bien y tratar de entenderlo y transmitirlo de la mejor manera, son los más importantes a nuestro modo de ver aquí de la libertad sindical. Primero, se asegura el derecho a la negociación colectiva y que corresponde a las trabajadoras y los trabajadores elegir el nivel en el que se desarrollará dicha negociación, incluyendo negociación ramal, sectorial y territorial. Eh, las únicas limitaciones a las materias susceptibles de negociación serán aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de trabajadores y trabajadoras. O sea, el principio de favorabilidad no se puede ir... Eh, horadando la, las condiciones o erosionando las condiciones de trabajo que ya establece la ley como piso mínimo. Pero lo más importante, lo más importante el nivel. Hoy en día la negociación co colectiva en Chile ocurre básicamente en el nivel de empresas e incluso más abajo del nivel de empresas. Por ejemplo, a un nivel de planta, a un nivel de, de, de departamento al interior de una empresa, pero la negociación supraempresarial o multinivel como se ha llamado, hoy en día en Chile no ocurre y no, no se desarrolla básicamente por las restricciones eh, legales, institucionales, que tanto la Constitución como el Código del Trabajo ponen como una camisa de fuerza para las trabajadoras y trabajadores. ¿Qué significa una negociación multinivel? Significa que eh, si es que las trabajadoras y trabajadores lo deciden, pueden fijar sus condiciones, por ejemplo, para toda una industria o todo un sector Pensemos en el comercio, en el tra los trabajadores del retail, ellos podrían establecer un piso, un salario mínimo eh, para un trabajador del retail, o algo tan básico como un, los trabajadores de textil, por ejemplo, el textil en domicilio, o lo que podría ser eh, sectores más, más intensivos, ¿no es cierto?, en, en el uso de capital, como pueden ser la industria manufacturera, también fijar pisos mínimos, eh, eh, y que negocien todos juntos. Eso garantiza que la, la inclusividad de la negociación colectiva es de una potencia totalmente distinta. Hoy en día, menos del 10% o el 10% eh, de las y los trabajadores tienen negociación colectiva en Chile. Eh, podríamos decir que 9 de cada 10 personas no conocen, no negocian colectivamente por distintos factores, y con una negociación multinivel, las pymes, por ejemplo, todo ese gran sector de las pymes podría tener acceso a la negociación colectiva, y eso, sin duda, mejora la posición de las y los trabajadores para eh, negociar mejores salarios, disminuir la tasa de explotación que hablábamos y eh, apuntar a un mejor, a un buen vivir, como lo plantea la Constitución. La huelga no podrá prohibir la huelga, perdón, la ley no podrá prohibir la huelga. Eh, solo limitarla en casos muy excepcionales que puedan afectar la vida, la salud o seguridad eso también es algo nuevo, muy importante que la huelga no va a poder ser eh, eh, limitada y que también no digamos que algo que, que es como se, se dice así revolucionario sino que esto tiene que ver con, con básicamente las fuerzas en la relación de producción es reconocer que existe eh, esta disputa entre el capital y el trabajo eh, y dentro de eso, ahí se miden las fuerzas entre lo que puede ser el capital y lo que son los las y los trabajadores organizados en sindicato. Solo un, a modo de recuerdo, voy a tratar de ser breve en esta parte, eh, que es lo que existe hoy en día. Vemos que eh, es, hablamos, eh, esto es para ya más los que han estudiado un poco esto, eh, el plan laboral, el plan laboral del año 79, todavía vigente, es lo que establece eh, lo que hoy en día sucede eh, modo, en el mundo sindical. Tenemos que la negociación colectiva solo ocurre a nivel de empresa, esto es lo que mencionaba recién, hay huelgas que no paralizan, no paralizan porque hasta hace poco existían los rompehuelgas, personas que, con, que si tú te ibas a huelga la empresa contrataba a un reemplazante para que siguiera trabajando, para que rompiera la huelga. Y hoy en día, desde la reforma laboral del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se eliminan los rompehuelgas, pero se le da otra concesión al, al empresario. Y es que pueden tener servicios mínimos en caso de que se vayan a la huelga. Eso significa que si, por ejemplo, una zapatería, que no pone en riesgo nada si se va a la huelga, eh, el sindicato tiene que ofrecer un equipo de emergencia que vuelva a entrar ¿no es cierto? a la fábrica y continúe trabajando a un ritmo mínimo entonces también eh, finalmente eso es una huelga que no paraliza y tenemos pluralismo organizacional extremo, ya, muchos sindicatos al interior de una empresa pueden, pueden existir muchos sindicatos al interior de una empresa pensemos en, en el caso de los supermercados en el caso de líder más de 130 sindicatos que están ahí hay locales que, eh, que pueden tener cinco sindicatos al interior de un mismo local al final lo, lo que pasa es que hay pura pelea entre los sindicatos y no se puede avanzar y hacer es lo importante que es la disputa capital-trabajo con el empresario. Y tenemos despolitización sindical que es el cuarto pilar, que también se apunta que eh, las y los trabajadores más bien no tienen que preocuparse de hacer política, eh, eh, sino que solamente eh, ver con condiciones muy... O una lista de cosas muy estrechas que, que eso también eh, finalmente despotencia la acción sindical. La acción sindical por naturaleza es política. Eso no hay que tener miedo a decirlo. Eh, el, el mundo del trabajo es político. Eh, no estamos hablando aquí de partidos políticos, estamos hablando de la acción, eh, de, de, de que las decisiones que uno toma afectan a un conjunto más amplio y no a una cosa individual, sino que a un conjunto más amplio de la sociedad. Hoy en día, el mundo del trabajo en Chile, vemos que eh, se compone por cerca de 9.000 sindicatos en el sector privado, fíjense, 9.000 sindicatos, esto es una excepcionalidad a nivel comparado, eh, mucha fragmentación sindical, eh, pensemos en el caso de Alemania, en el caso de Alemania son 9, 10 sindicatos, eh, si uno considera la, la, la, los grandes sindicatos que, que componen el mundo del trabajo a, alemán, la IG Metal, que es el sindicato de la industria metalúrgica, más de 2,3 millones de afiliados, y eh, en el caso chileno son sindic sindicatos pequeños, muy pequeños, el, el, el 50% de los sindicatos, esto es lo que nos dice la tabla, el 50% de los sindicatos tienen menos de 50 personas. Eh, y eso sin duda genera una simetría de poder enorme, porque dado que la huelga es solo a nivel de empresas, si se van a huelga, esos son es solo esas personas las que se van a huelga, son solo esas las que negocian, no hay articulación, eh, y por lo tanto ahí eh, esta nueva constitución al proponer que eh, eh, se puede negociar al nivel que, que, los que las y los trabajadores lo definan, también uno esperaría que eso hiciera una rearticulación de los sindicatos y pudieran eh, formarse sindicatos poderosos, sindicatos con mucho mayor poder organizacional, sindicatos grandes, masivos, que tengan el poder para ir a huelga, para paralizar y para de esa manera eh, disputar sus condiciones de trabajo, que en Chile es, y en el modo producción capitalista, esa es la forma de eh, eh, generar mejores condiciones, ¿ya? eso también hay que tenerlo bastante presente. Esto es lo que, sucede, lo que ha sucedido con la tasa de sindicalización en Chile desde el 80 hasta el 2018 en el, en el panel de la derecha. Ustedes pueden ver que más o menos se ha mantenido, hay una suerte de revitalización sindical desde el año 2007 en adelante, pero aún así sigue siendo eh, a niveles bastante contenidos. Eh, fíjense en esta otra, que es la serie más histórica. Aquí eh, la línea gruesa negra es la comparable entre los dos paneles y vemos que a partir del año 64 hasta el año 72, 73, hay un proceso de ascendencia sindical. Los sindicatos adquieren mucho poder y por eso también es importante eh, aprender de las lecciones del pasado. Eh, aquí lo que se propone como eh, eh, cuando hablamos de que se va a habilitar esta negociación por rama de actividad económica o por sector, eh, no es algo que sea totalmente totalmente nuevo para Chile, no es una idea que nosotros estemos importando, trasplantando de una realidad eh, que sucede en Alemania, miles de kilómetros de distancia y queramos aquí ponerlo a la fuerza en el caso chileno eso, eso no es correcto porque si, usted, eh, si nosotros vamos a la historia podemos encontrar de que eh, en Chile ya existió esta experiencia lo que pasa es que esa experiencia fue totalmente destruida se, hubo un proceso de destrucción de la institucionalidad laboral y de lo que habían ganado los, los y las trabajadoras en casi 100 años de lucha. Ellos habían conquistado espacios de negociación colectiva más allá de la empresa por rama, los llamados tarifados, que en el año 68, durante el gobierno de Frei Montalva, se eh, tradujeron en ley, eh, y que estuvieron presentes, por ejemplo, en la construcción, el tarifado de la construcción, muy poderoso, el tarifado de eh, las trabajadoras y los trabajadores del cuero y calzado, eh, la negociación colectiva por rama que existía en la industria de la minería en Chile, eh, las trabajadoras del textil, que también tenían un tarifado muy, muy ya en los años 60, eh, incluso tarifados se pueden encontrar, tarifados tempranos en el caso de las industrias eh, hoteleras, por ejemplo, ya en los 30 ya se hablaba y había un tarifado. Eh, por lo tanto, no es algo nuevo, sino que es más bien una demanda histórica de las y los trabajadores que esta constitución eh, hace, hace carne, ¿no es cierto? Eh, lo, la toma y la incorpora, ¿no es cierto?, en esta propuesta, volver a lo que, a lo que ya habían sido las la luchas históricas a nivel comparado. También eh, eh, vemos que los países, eh, eh, por ejemplo, con los cuales nos gusta tanto compararnos, como los países de eh, la OSD, en general tienen sistemas donde la negociación por rama es la negociación predominante y luego la negociación por empresa son negociaciones complementarias complementaria por qué? porque la negociación por rama ¿no es cierto? afecta a todo el, el, el aparato productivo a toda la, la industria por eso es negociación por rama y entonces las pymes también tienen que estar ahí eh, eh, sujetas a esas condiciones. Entonces aquí vienen un montón de temores de que las pymes van a quebrar, etcétera Bueno, la realidad lo que nos dicen los estudios y la realidad concreta cuando uno observa estos esto, esto, esto sistemas, es que esos contratos colectivos son mucho más cercanos a la realidad de las pymes, a la realidad de la microempresa. Y por lo tanto... Ahí es donde se necesita articular con negociaciones a nivel de empresa y tener las dos negociaciones a nivel de, de, del sector y también a nivel de la empresa. Porque las grandes empresas van a, los tra, las, y los trabajadores van a necesitar negociar ahí porque si no también eh, eh, van, van a ver que no no los resultados no van a ser tan acordes ¿no a la realidad de, de esas empresas. Eh, esto es lo que, lo que mencionaba, ya voy a ir terminando. Eh, en Chile es solo esto, nivel de empresa, pero fíjense todo lo que está por arriba, que hoy en día no lo estamos aprovechando en nuestro país. En otros países, en Uruguay, para no ir muy lejos, se negocia por sector económico, y en Uruguay el 95% de las y los trabajadores negocian colectivamente, tienen una cultura de negociación colectiva. Eso es lo que genera habilitar la rama. Que estemos hablando de que se vienen las rondas de negociación colectiva. En un mes más va a negociar eh, eh, el comercio. Entonces eh, los sindicatos se preparan, la prensa lo cubre. Eh, es motivo de discusión nacional. Se saca la discusión de, de, de, de, desde el ámbito de la empresa. Por lo tanto, amplía también los niveles de democracia y de, de liberación. En, en Uruguay, de hecho, tienen... Eh, grupos de negociación, un grupo, la mesa de negociación que incluso eh, eh, in, involucra por, al trabajo doméstico, eh, al trabajo doméstico, o sea, la, la, las trabajadoras del servicio doméstico negocian con una especie de, de amas de casa que se llama, eh, que son la, las que representan eh, a, a, a, la, a las patronas, eh, eh, eh, y generan un, un contrato colectivo a partir del cual los salarios no pueden ser más bajos. Entonces ahí hay una, una cultura, incluso el sector rural también está cubierto en Uruguay por estos convenios de sector. Eso, eso es lo que hay que apuntar, eh, y al menos en la Constitución, en este artículo, se, se deja explícito que esto es algo que eh, está presente. Eh, ahí me quedo Paula, por favor continúa con, con esta siguiente parte. Muchas gracias Gonzalo por, por tu presentación, creo que ha sido muy, muy gráfica, muy interesante con los datos de poder ir eh, poniendo con mayor, mayores elementos cuáles son las consecuencias que hemos tenido hasta ahora eh, de una constitución como la que tenemos vigente. ¿Y cuáles son las posibilidades y alternativas que se van abriendo, sobre todo mirando lo, la experiencia de otros países? Eh, bueno, ya vamos terminando, eh, pero no queríamos dejar de mencionar los artículos 49 y 50, porque eh, nos parece que son absolutamente relevantes a propósito de cuestionarnos y preguntarnos sobre el lugar de los trabajos y la diversidad, la diversidad de trabajos, ¿no? Eh, todos sabemos, y con esto quiero hacer, tal vez, partir críticamente, ¿no? pero, pero ahí eh, hacer un, un guiño, digamos, a las conquistas de poner esto, estos dos artículos ligados también a la preocupación por el trabajo dentro de la arquitectura de la, de la Constitución. Eh, sabemos que en el capitalismo no existe solo el trabajo asalariado, como claramente nos ha presentado eh, Gonzalo en esta en, en, este, en esta parte, sobre todo con los datos y todo, sino que también existen otro tipo de trabajo, como los trabajos domésticos eh, y de cuidados, que son parte del capitalismo también, porque están subsumidos desde ahí, pensando, digamos, con la referencia algunas autoras del feminismo radical, crítico, eh, están subsumidos al capital, por lo tanto, el trabajo asalariado no es la única forma o la única fuente de opresión y explotación. Eh, eh, el mantenimiento del capitalismo también requiere de la existencia de procesos de reproducción social como la fuerza de trabajo oculta, que se expresa por ejemplo el trabajo doméstico y de cuidado, y que sin ello, sin duda, el, el capitalismo no podría avanzar en sus formas de acumulación. Ahora, lo relevante de esto, de la nueva propuesta de constitución política, es que se visibiliza el trabajo doméstico, eh, como lo vemos muy bien explícito en el artículo 49, en los dos incisos. ¿no? Por un lado tenemos que el Estado va a reconocer el trabajo doméstico y de cuidado como trabajo socialmente necesario e indispensable para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. Este, este pequeño inciso claramente nos pone en un registro que, que eh, se vincula a las grandes luchas y demandas de eh, no solamente el movimiento feminista sino también de las organizaciones de cuidadoras que tenemos también en nuestro país, visibilizar el lugar eh, eh, en términos de lo que permite la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la, de la sociedad es, relevant, es muy relevante. Entonces, la verdad que eh, en este aspecto la Constitución, la nueva Constitución, esta propuesta nos pone al día con esas demandas y sobre todo permite pensar la cuestión de la vida ¿no? y de los trabajos que permiten, sostienen la vida. Y eh, eh, aquí creo que también es muy relevante en este inciso primero el dar cuenta de la eh, visibilización en términos económicos de la actividad, eh, tanto en las cuentas nacionales, eh, que deberían ser consideradas en la formulación y ejecución de las políticas públicas. Por lo tanto, no es solo hacer el guiño de visibilizar la existencia y reconocer estos trabajos domésticos y de cuidado, sino también poner el punto de cómo estos efectivamente tienen un aporte económico y se visibilizan las cuentas nacionales. Si este lo sumamos o lo complementamos con el segundo inciso donde se pone el, el punto sobre la, la corresponsabilidad social y de género que implementaría los mecanismos para la redistribución del, del trabajo doméstico y de cuidado, realmente deberíamos estar eh, celebrando que en nuestra Constitución este artículo ponga eh, en el centro la visibilización y también el, la importancia de generar una transformación cultural en términos de la responsabilidad y la corresponsabilidad de género respecto de, estos de este trabajo doméstico y de cuidado. Ya tenemos algunas iniciativas que se pusieron con fuerza a propósito de la pandemia, como los mecanismos de redistribución en las salas cunas, los centros de diurnos para niños, las licencias médicas también, que reconocimos que el año pasado y los años anteriores fueron eh, eh, puestas en otro registro, ¿no? como el que naturalmente eh, se ponía en, en, en las normas. Y por otro lado, esta, esta idea de los postnatales de emergencia. Sin embargo, son pequeños avances que hoy día, con este articulado, eh, deberían ser mucho más robustos. Creo aquí, bueno, Gonzalo, si tú vas a la siguiente, quería poner eh, solamente traer eh, las, las, las contribuciones que hoy día se han dado y que se toman, eh, mucho de la discusión, eh, porque, porque ha entregado algunos elementos, datos especialmente, para poder visibilizar. Y es el, es el texto de Comunidad Mujer, que salió hace unos pocos años atrás, ¿Cuánto, y aportamos a, ¿Cuánto aportamos al PIB?, se llama ese estudio, que fue realizado por Comunidad Mujer, ustedes saben que no es ninguna eh, institución organización chavista ni socialista, es más bien una institución que eh, aporta dentro del de registro eh, del status quo, y que eh, ellas mismas elaboraron este estudio, que yo les invito a leer, porque tiene algunos elementos, algunos datos que parecen ser interesantes y que en general todos refieren, la mayoría de los estudiosos en este campo, están refiriendo a este estudio como un estudio, eh, una fuente, eh, importante. Con eso no queremos decir que eh, aceptamos todas sus premisas y todas sus conclusiones, pero claramente eh, ellos estiman en este estudio el valor económico, ¿no? el, eh, determinado por la contribución que hacen al PIB las tareas de trabajo doméstico y de cuidado no, remunera, no remunerado en Chile. Las, eh, en este caso, por lo tanto, el aporte y los resultados que ellos nos entregan nos ayudan a pensar la relevancia que tiene esto. Entonces... ¿Qué dicen del total de los resultados? Dicen que del total de horas de trabajo productivo, la mayor proporción corresponde al trabajo doméstico, ¿no? Y de cuidados no remunerados, que más o menos equivale al 53%, y que es desarrollado principalmente eh, por mujeres, que ellos mencionan ahí que está alrededor del 71,1%. Y dentro de la totalidad del trabajo doméstico y de cuidado, el 65,9% lo realizan en quehaceres del hogar eh, como el mayor peso. Por lo tanto, ya nos va diciendo la importancia que tiene eh, este tipo de trabajo. Ellos dirán que finalmente el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado equivale al 22% del PIB ampliado y es muy superior entonces al que eh, trae el sector de servicios, y de, de servicios financieros y empresariales que solo aportan el 11,8% del PIB. Entonces, tenemos acá eh, que este mismo estudio dice que las mujeres destinan en promedio el 5,9% de horas diarias a las tareas del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que los hombres solo lo hacen en un 2,7 horas. Entonces, creo que traer estos pequeños datos de lo que nos han planteado en este estudio nos pone, con, con, con, con elementos mucho más duros, más concretos, de cuánto es lo que la sociedad chilena hoy día, especialmente las mujeres, están de destinando a este tipo de trabajo. Ahora, si esta discusión la unimos con el, lo que nos plantea el artículo 50, que tiene que ver con que todas las personas tienen derecho al cuidado, y que este cuidado comprende el derecho a cuidar, a ser cuidada, y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte, eh, en una perspectiva también que pone al Estado que lo obliga a proveer los medios para garantizar que el cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad, realmente es un avance enorme, enorme, porque ese reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado con corresponsabilidad de género es algo que no aparece en la Constitución vigente y que muchas constituciones aún en América Latina no lo han incorporado con fuerza como esta constitución. Por lo tanto, nosotros eh, saludamos, eh, celebramos que la constitución, esta propuesta de constitución ponga, delimite claramente en el artículo 49 y el artículo 50 esta, esta dimensión. Creo que aquí sería importante mostrar también eh, que las contribuciones que trae la ONU y, y la CEPAL respecto de esta cuestión eh, especialmente del trabajo de cuidado, como experiencias que se vienen desarrollando en América Latina, también nos dice que eh, la preocupación por esta temática no es parte solo de los movimientos feministas más radicalizados o de las organizaciones eh, de mujeres y cuidadoras, eh, más radicalizada, sino te, que es parte también de la propia agenda que se han puesto instituciones, organizaciones como, como esta, digamos que la CEPAL es, un, es, un, es una institución que da recomendaciones en general para los países de la región, y que eh, en ningún caso está en una perspectiva del socialismo, del siglo XXI, o de, eh, del, de, de, de, de, del buen vivir, en el sentido que lo conocemos o que algunos autores lo han reflexionado en una perspectiva mucho más crítica y emancipadora. Entonces, teniendo esto en consideración, vemos que para la misma CEPAL eh, y para la ONU Mujer, eh, lo, el, el, el sistema de cuidado y los cuidados es parte de su, de su preocupación y recomendación Ahora, ¿cómo van a entender esto de los cuidados? Se va a entender como todas aquellas actividades que eh, brindan cuidados de salud, eh, cuidados de hogares, cuidados de las personas dependientes y a las personas que cuidan, o también se entiende como el propio autocuidado. En definitiva, se plantea que eh, todas las personas en todos los momentos de la vida requieren de cuidado, y por lo tanto, los estados y sus políticas públicas deberían eh, garantizar el derecho a recibir y brindar cuidados en condiciones de calidad e igualdad. Ahora, eh, si vuelves un poquito, eh, Gonzalo, lo que, lo que, lo que vamos a, a tener como experiencias en América Latina es que eh, varios países, estoy pensando en México, Panamá, Costa Rica, eh, Argentina... Eh, están llevando eh, en distintos niveles ¿no? sistemas de cuidado, han impulsado políticas de cuidado, de hecho eh, Chile mismo con el, el gobierno, el segundo gobierno de Bachelet eh, implementó incipientemente un sistema de cuidado y que hoy día se ha ido eh, eh, mejorando, ampliando, ya tenemos una cantidad importante de municipios que están eh, llevando una política de, eh, de un sistema de cuidado, e incluso eh, hace un día ayer, ayer creo en estos días, el propio gobierno de Gabriel Boric eh, ha reconocido, eh, ha impulsado una serie de medidas para reconocer eh, a lo, los y las les cuidadores. Entonces, creo que esto que se pone en la Constitución eh, del 22, eh, no es algo que no se haya impulsado eh, paulatinamente en los años a partir, eh, desde la política pública, sin embargo, con los límites de una política que no reconocía, no lo ponía en su centro. Por lo tanto, creo que va aquí se, hay una continuidad por, por otro, en términos de las políticas del Estado que, se estaba, eh, que estaban implementando en el caso chileno. Es cosa de recordar, por ejemplo, el programa eh, Chile Cuidado, que ya, que, que, que ya se está impulsando, pero que me parece que los artículos 49 y 50 deberían profundizar y ampliar este sistema de cuidados, como ustedes lo ven ahí, de hecho, en, la, en, la, en, el artículo, en el artículo 50, se deja claro que el Estado se obliga a proveer estos, estos eh, a proveer los medios para garantizar el cuidado Digno, ¿no? Habría que pensar qué vamos a entender por digno y eso será parte, me imagino, de las reflexiones, disputas también que se darán al interior de el, los propios gobiernos para impulsar estas esta políticas. Creo, quería relevar también que eh, en el inciso 2 de este artículo 50 se deja claro que... El sistema, se debería generar un sistema integral de cuidado, y por eso traje a la conversación las recomendaciones de la CEPAL, porque seguramente esas recomendaciones van a ser parte de alguna de las eh, iniciativas, o eh, a partir de esas recomendaciones, virar, mejorar, ampliar algunas de estas de este sistema, digamos. Pero aquí lo relevante también tiene que ver con... Eh, um, dar cuenta de asegurar un financiamiento, ¿no? un financiamiento que aquí se pone progresivo, suficiente y permanente. Por lo tanto, no es un, un guiño a que debería ser letra muerta en el, en el corto plazo, sino al contrario, ¿no? el, el hecho de que se asegure financiamiento permite pensar que este sistema integral de cuidado debería ser robusto en el, en el mediano y largo plazo. Y por otro lado, el inciso 3, que plantea que se prestará especial atención a los lactantes, los niños, adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, y personas en situación de dependencia, y personas con enfermedades graves y terminales. Este, este inciso 3 claramente define una población objetivo, ¿no? Pero, pero eh, se, seguramente lo que debería avanzarse, y eso es parte clara eh, en, en, en un sentido posterior en el tiempo, de ampliar hacia políticas universales. ¿no? Creo que es para allá donde se debería impulsar eh, que el Estado, eh, con esta perspectiva de solidaridad y, y, y social, debería ampliar hacia la universalización de derechos y de políticas y de un sistema integral de cuidados, entonces creo que aquí se marca un antes y un después respecto de la constitución política que va a regir el, el Estado chileno y a, y a su ciudadanía, eh, poniendo un punto que eh, desde mi perspectiva y aquí saliéndome un poquito de los artículos que se han mencionado, me parece que lo que, lo que se rescata acá eh, es una transformación Cultural, ¿no? Donde hay un giro en el eje individual neoliberal que caracteriza la constitución política vigente y que de algún modo es parte eh, del etos nacional y que, con el que queremos romper, ¿no? Queremos, queremos avanzar hacia una sociedad eh, solidaria, una sociedad de cuidados y en ese sentido, eh, claramente, los futuros gobiernos con esta nueva constitución deberían avanzar hacia eh, poner en el centro la autonomía de las personas, también la interdependencia, la reciprocidad y la complementariedad como elementos esenciales para la vida, ¿no? entonces salir de esta idea mercantilizada hacia una eh, afirmación de la vida, ya no en un, en un sentido de sobrevivencia, sino de pleno desarrollo, entonces Creo que aquí hay que valorar este, esta primera, este primer gesto eh, que, y reconocer de dónde viene, claramente de, de las luchas sociales, desde las luchas feministas, de la lucha de las y les cuidadores. Entonces, eh, esta, esta, este punto nos, nos pone también en la discusión y el problema sobre la reproducción social ¿no? eh, para el bienestar y como les decía al comienzo que eh, está articulada eh, en un sistema capitalista está articulada la valorización del, y la acumulación no solamente que eh, nosotros también tenemos posibilidad de afirmarnos para la vida y no solo para la y no no solo sino que no para la acumulación del capital entonces en esta transformación cultural vemos una clave no porque significa eh, modificar la actual división sexual del trabajo y asegurar a, la, a eh, que las mujeres, hombres, eh, y, y, y todos todes aquellos eh, que están vinculados a los trabajos de cuidado y doméstico, no sean responsabilidad prioritaria de unos por sobre otros, sino que las temáticas de cuidado sean responsabilidad de todos de toda la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, se politiza la cuestión del cuidado, y creo que eso es relevante, en el sentido de que se defeminiza, se desfamiliariza también, se saca de la invisibilidad y de la separación entre hombres y mujeres respecto de quién hace esas labores y esos, esos trabajos. Entonces, creo que eh, apostar por la politización de esta discusión es relevante, sobre todo en, en un momento actual donde la pandemia y las crisis, no, la crisis hoy día de la, de la pandemia, no es solo una crisis, sino que es, solo, eh, es parte de una manifestación de la profunda crisis que hoy día tenemos como sociedad capitalista. Entonces, eh, solo con esto ya voy cerrando, eh, Gonzalo, para hacer un saludo especial, una, un reconocimiento de que estos dos artículos son muy, muy relevantes, avanzan, actualizan, eh, y sobre todo permite pensar, correr el cerco acerca de eh, las luchas del movimiento feminista y de cuidado para la emancipación de la sociedad. Entonces, eh, ahora, solo ya para ir cerrando, al menos mi intervención, me parece como opinión personal me parece que esta constitución en su conjunto, en su arquitectura de conjunto, es una constitución que avanza derechos, y, y por lo tanto eh, es, es una constitución que algunos analistas la ubican dentro de una, una constitución de corte más socialdemócrata, de ampliación de derechos, y de mejora de condiciones de vida de la ciudadanía en su conjunto, especialmente de los sectores más postergados, de la sociedad hasta ahora, ¿no? eh, por lo tanto es una constitución que eh, es un piso mínimo para poder mejorar eh, la vida de las personas en nuestro país. Ahora, esta constitución como marco eh, eh, puede quedar también como letra muerta, ¿no? y creo que aquí el mensaje es que para realizar efectivamente estos derechos se requiere la organización eh, de, de, de cada uno de nosotros en los distintos espacios para impulsar que efectivamente estos artículos se realicen, ¿no? si no podemos caer en una constitución que tenga ampliación de derechos, pero que en la práctica no sea así y sea letra muerta. Entonces, requerimos en ese sentido cuestiones de financiamiento concreto eh, que permitan realmente eh, llevar a cabo, es, por ejemplo, este sistema de cuidado y otros más. Por ahí me voy voy cerrando Gonzalo Bueno, eh, muchas gracias. Sí, yo también para ir cerrando, eh, precisar que el, el artículo 48 no, no lo vimos en, en, en la presentación. El artículo 48 eh, no lo vimos básicamente por un tema de, de tiempo, para no extendernos mucho, pero mencionarlo. Se trata del de, artículo de, de la participación de los trabajadores. Aquí dice las y los trabajadores a través de las organizaciones sindicales tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. Y luego anota, la ley regulará los mecanismos por medio eh, de los cuales se ejercerá este derecho. Eso obviamente en, en, en la Constitución y en, en la actualidad no, no existe esta... Um, la posibilidad, no es cierto, de la participación eh, de los trabajadores en las decisiones de la empresa, más bien existe todo lo contrario. Hay una, un, un artículo, no es cierto, en el Código del Trabajo que restringe eh, como materias de negociación aquellas que afecten, no es cierto, las capacidades de administración que tiene eh, el empleador. Eh, esto sin duda es un, un guiño, no es cierto, hacia una mayor democracia en los lugares de trabajo. Eh, también eh, se, se observa como, como un avance, como algo positivo, pero eh, que también hay que tener ahí eh, la, la, las precauciones que eh, con un movimiento sindical débil, eh, con un movimiento sindical que carece de, de, de estructura sólida para luchar esto con movilización, eh, lo que nos dice la experiencia es que a veces... Es este tipo de norma también puede quedar corta y puede apuntar a cooptar un poco lo que podría ser el, el, los propios trabajadores. Eh. Y un poco diluir o tratar de, de, de sacar este conflicto capital-trabajo que como hemos reiterado durante la presentación es algo inherente en el modo de producción capitalista y más que eh, evitarlo lo que hay que hacer es, eh, es reconocer ese, ese, esa contradicción entre el capital y el trabajo y que los trabajadores tengan mayores herramientas para enfrentarse al capital. Eh, por eso que eh, es muy importante, y aquí me sumo a las palabras de Paula, eh, que la constitución por sí sola, si uno eh, el, este 4 de septiembre se aprueba, este nuevo texto, eh, es solo un primer paso, pero para que esto se transforme en realidad y, y el objetivo sea el buen vivir, eh, y, y cuando hablemos de que sea un sistema inclusivo de negociación colectiva, que tengamos un sistema de cuidado, etcétera, para eso es fundamental la acción eh, de las y los trabajadores con movilización efectiva, eh, esto por supuesto que el mundo del trabajo organizado lo, lo tiene claro, conoce que las luchas eh, eh, han sido las artífices de, de, de, de las conquistas eh, históricas entonces eh, el mensaje es ese el mensaje es eh, informarse pero eh, que la movilización tampoco puede eh, retirarse Así con ese, con eso me quedo y, y espero que eh, el contenido eh, y, y este que hemos entregado hoy día sirva para futuras reflexiones y, y debates eh, en, en el marco de este curso Muchas gracias Gonzalo, eh, bueno, con esto estamos dando por cerrada la sesión de hoy, eh, queremos que ahora estos elementos sirvan para seguir educándonos y educando en nuestros espacios co cotidiano, eh, inmediato, y bueno, cualquier cosa eh, le pueden escribir al, a los organizadores del curso, si es que hay dudas, nosotros ya presentamos una bibliografía a la que ustedes pueden acceder, y cualquier cosa nos pueden, eh, eh, se pueden comunicar con nosotros directamente o a través de Edu Abierta, que está organizando estas sesiones. Así que un abrazo enorme y eh, nos vemos prontamente en, otro, en otros encuentros.